En este contacto diario en el día de hoy, reiterar que hoy es jueves, estamos a 7 de octubre del año 2020, tal cual nosotros anunciáramos al principio del programa que vamos a tener la agradable presencia de nuestro alcalde del municipio de San Francisco de Macorís, con quien estaremos nosotros conversando en todo el trayecto de esta entrevista VIP de contacto diario. Así que queremos dar la bienvenida al alcalde el licenciado CQNG de la Rosa y agradecer que esté con nosotros en el día de hoy. Siquio, gracias sí, eh, por estar con nosotros y bienvenido. Eh, verdaderamente es de gran placer estar aquí en este programa de contacto diario. El placer es nuestro. los Siquio, vamos a iniciar de inmediato este conversatorio, decirle que ahí está Sergio con nosotros, aunque está de manera virtual, ¿verdad? Porque así hemos estado haciendo el programa. Siquio, vamos a iniciar este conversatorio haciendo una especie de... de breve relato, ¿verdad?, de la situación actual del cabildo de aquí de San Francisco de Macorís, que ya eh, todo el mundo eh, conoce, ¿verdad?, y está eh, interesado realmente por la situación que está muy bien en San Francisco de Macorís, y usted como alcalde, la situación real del ayuntamiento en este momento. Mira, eh, todavía yo no he podido estabilizar eh, eh, los funcionarios definitivos, que me van a acompañar a mí en este cuatrenio. Sin embargo, eh, eh, por el hecho de que cuando yo comencé, hubo cerca de cuatro meses eh, nulo, porque la pandemia en mayo y junio fue lo más recio, y después viní eh, la, junto con las elecciones, y ahora yo estoy viviendo este, algo muy peculiar vamos a llamar y es que de los 24 funcionarios que hay en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís hay 22 de los cuales ya se han ido como 8 o 10 eh, que están ahí esperando un nombramiento que ellos se han ganado y que ellos trabajaron para eso y que yo no me puedo oponer a eso eh, eh, ya por ejemplo fulvio, Lora, eh, fulvio ureña fue nombrado viceministro de medio ambiente eh, la que era secretaria general en el ayuntamiento la amiga eh, hoy honorable gobernadora era secretaria general fue nombrado nombrada gobernadora eh, el ingeniero Camela eh, estaba en planeamiento urbano eh, está todavía, porque está en un periodo de vacaciones y va a salir ahora. Eh, fue nombrado... Pero ya, lo, lo, ya los sustitutos eh, están... Están eh, vistos, están identificados. Y entonces, pero de todas maneras, eh, a partir de ayer lunes, el, el, el ayuntamiento de la semana pasada está en una serie de actividades positivas para San Francisco de Macorís. Este, porque, por ejemplo, de hoy, a mañana, de hoy a mañana nos llegan el primer camión de asfalto para eh, ir tapando y bachar. Sí, que es una de las, eh, de las, de las de la, cejas, ¿verdad? De ¿Qué? las prioridades. Estamos pendientes de la reparación de los, de los semáforos. Este, en este momento estamos chapeando, limpiando y acondicionando todos los parques e iluminándolos. Usted pasa por el de los mártires y ya usted ve el cambio de la iluminación. Eh, ahora vamos para el de los piñas y lo vamos a iluminar todo porque estamos ya trabajando eh, para la limpieza de la ciudad, el ordenamiento de la ciudad, pero también las navidades, que son una realidad que están al doblar de la esquina. Entonces, ahora mismo este, eh, hay planificado una serie de, de, de eh, servicios Obligatorio que hay que darle a la ciudadanía Que van a estar eh, realizándose en conjunto Si por ejemplo tú te vas a la salida de Tenares Ayer desde la entrada eh, de la universidad para acá eh, Viene una brigada eh, chapeando eh, eh, La parte céntrica de esa avenida este, Poniendo la bonita Igualmente se está haciendo lo mismo en la... A, a Avenida Libertad y conjuntamente con los parques que se vienen limpiando eh, desde allá, desde la Caperuza para acá, eh, todos esos parques los venimos limpiando, eh, inclusive este de aquí enfrente, José Francisco Pe Peña Gómez fue, pero viene más atrás sí, también Dios, ¿qué tan, qué, la iluminación de ese parque, porque yo he hablado de combatir, este, mejorar la seguridad ciudadana. Y iluminar Entonces, la ciudad es en, en parques y zonas oscuras es parte de lo que es ese plan. O sea, estamos diciendo que ese plan de acción eh, ya se está aplicando. Se está aplicando, eh, eh, está en operación. Okay. Con, con respecto a la, al, al problema de los semáforos, y que, ¿qué tan difícil es eso? Incluso, de hecho, nosotros no hemos hecho eco aquí eh, reclamando eh, mi, la, la, que se le preste la debida eh, atención, mira, porque eso tú, puede crear un problema. Tú, eh, tú sabes que el agua y, y lo, los ciclones dañan mucho los semáforos. Eh, ayer tuvimos una reunión, el nuevo coordinador ejecutivo en la parte de obra, que es el ingeniero Niño López con el ingeniero Sócrates eh, Vargas, eh, y estamos un, en una sesión de trabajo eh, con respecto a lo que es eh, los semáforos. Entonces, ayer me llevaron a mí un señor de aquí, de San Francisco de Macorís, que es técnico en eso, y otro joven que antes había sido empleado en el ayuntamiento, en una sesión de trabajo. Planificado lo que es la, la actualización de todos los semáforos. Así que estamos en este momento eh, en un plan agresivo en distintos renglones, el cual incluye también la limpieza y la recogida de la basura. Eh, yo digo, eh, y lo dije en el programa de ayer, en la mañana de, de, de, de, de mañana, eh, que yo quería que un conjunto de comunicadores eh, eh, eh, eligieran un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, sorpresivamente, y salgamos a hacer una evaluación de, de la basura en San Francisco de Magorí. Porque en este momento, San Francisco de Magorí está clasificada como de las 10 ciudades más limpias en cuanto a, a, a basura se refiere en la República Dominicana. Y esas son mediciones... Secreta que hacen sin politiquería entonces usted coge las cuatro entradas de la ciudad de San Francisco de Macorís y permanecen como un papel de música limpia y usted va a la gran mayoría de los barrios y mínimamente pasan a recoger la basura dos veces a la semana ahora ¿qué está haciendo falta? un programa de educación que vamos a implementar para que la gente saque la basura a mediodía o en la mañana del día que van a pasar por ahí, por ese barrio o por esa calle. Ahora, eh, el nivel de porcentaje, San Francisco pasa un 90% de lo que es el estatus de limpieza. Pero aún así, esta misma semana, eh, eh, ayer lunes, eh, también yo eh, eh, tuve una reunión con los ejecutivos de Móvil Soluciones y con el departamento de limpieza, porque son dos cosas. Una cosa es recoger la basura eh, y otra cosa es barrer las avenidas y los parques, que hay que barrerlo todos los días y hay que estar todos los días arriba de él. Entonces esas son cosas que van a mejorar notablemente. Por ejemplo... Eh, nosotros ahora mismo vamos a, a reparar todos esos ruidos que, que, que eh, a, afectan eh, la buena visión de la ciudad en la avenida Libertad vamos a, a, a trabajar en tres, isletas, en tres isletas más porque recuérdate que yo estoy ejecutando el programa de obra que planificó y aprobó la gestión anterior venía o sea eh, las obras que de mi esa la, esa es la parte, esa es la parte de, de, del, del presupuesto del pero presupuesto antes, antes de entrar ahí eh, eh, siquio yo sí. quiero eh, que usted me hable un poco sobre la relación de Siquio el alcalde y la sala capitular o sea cómo es la relación cómo va esa esa, esa totalmente eh, totalmente normal este, buena este hubo un pequeño impasse por, tal vez, la inexperiencia de los que están comenzando, que en cuanto a lo que es aprobación de monto, que yo estaba perdiendo un poquito de tiempo, porque, lo mira, a mí me cayó un procedimiento de licitación, porque lo que me habían aprobado era 500 mil pesos para bacheo de la ciudad, eh, para bachear la ciudad, 3 millones eh, no alcanzan, pero yo no tengo 3 millones disponibles, lo más que puedo disponer para este año es de 2 millones. Me aprobaron 500 mil, como 500 mil, es muy poco, nadie se interesó en licitar. Y el único que mandó una propuesta, se cayó la propuesta porque nosotros habíamos puesto en la portada 500 mil pesos y ellos mandaron una propuesta de 565 mil pesos. Eso sirvió para que los regidores entiendan que el alcalde tiene que tener una disponibilidad para poder mandar a licitar partidas y obras en los distintos O sea relojes. que es, es buena la relación alcalde-sala-capitular. En estos momentos es excelente. ¿Cuándo inicia Sikio, el, el bacheo? De de hoy a mañana. Okay. De hoy a mañana, muy, muy al paso porque lo que me habían aprobado eran 500 mil pesos, y está pendiente que ellos aprueben un millón más. Pero yo lo voy a llevar dosificado por el hecho de que hay un conjunto de obras que yo como dirigente político le estoy solicitando al gobierno central, y debo decirle a este pueblo que en comunicación y gestión del ingeniero Olmedo Cava, que es director del INDRI, la cañada grande o cañada del diablo está presupu presupuestada con un pie de amigo que le dé de, de coordinación, el ayuntamiento y, y fundamentalmente el IDRI y ya es un dolor de cabeza de algo que es un tormento para San Francisco de Macorís, que un funcionario de San Francisco de Macorís y del gobierno central va a resolver en el año 2021 entonces yo le solicité al ministro de Obras Públicas, que me viniera a bachar a San Francisco de Macorís. Me pidió un levantamiento, yo se lo llevé, pero yo no puedo estar esperando que ellos vengan. Yo, mientras tanto, estoy mandando a tapar todos los hoyos fundamentales, las vías fundamentales de San Francisco de Macorís. Es ¿Sí? decir, que de aquí a diciembre, aparte del embellecimiento de la ciudad, todos esos detalles del servicio de pormenores van a ser cubiertos y vamos a seguir disfrutando de una ciudad libre de basura. La situación del presupuesto que usted inició... Bueno, eh, usted sabe que como el alcalde anterior y los regidores anteriores eran vigentes hasta eh, agosto, pero con el cambio de, de, de ley... Eh, hasta el 28 de abril eh, eh, lo, eh, los presupuestos se hacen en diciembre para comenzarlo a ejecutar el primero de enero entonces ese presupuesto que estamos desarrollando en la actualidad no lo hice yo lo hizo el alcalde anterior y los regidores anteriores entonces yo estoy ejecutando lo que ellos aprobaron ahora por la iniciativa nuestra lo que sean de enero del 21 en adelante, si sí van a ser aprobados ahora por los actuales regidores y por el actual alcalde. Eso es así. Eh, Siquio, hablamos que ya próximamente, hoy, mañana, eh, se va a iniciar el, el bacheo. bacheo. Eh, se mencionó que se, se está trabajando para corregir el asunto de los semáforos, ¿verdad? Sí. Eh, se están limpiando todos los parques Correcto. y avenidas. Eh, algo que le preocupa a usted, y así lo manifestó hoy, es el asunto que muchos de los funcionarios del ayuntamiento se han ido a ocupar eh, puestos ya en el tren en gubernamental y eso... Eh, bueno, eso eh. me provoca a mí que en área, por ejemplo, de, de cobro ah, general de impuestos, yo esté a media. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el que dirige la basura el eh, licenciado eh, Jorge Gil es director del departamento de, de, de, de cobro eh, del departamento de la basura pero eh, él que trabajó para que este gobierno ganara tiene derecho a un cargo en el gobierno pero, eh, ya y ya, él está esperando un cargo en el gobierno ya tiene Siquio identificado esas personas Lo, que eh, van mira a... por ejemplo de los tantos ya la tesorera actual fue nombrada en el banco agrícola Ahora yo tengo la, la, la sustituta de la tesorera. Hay que estar preparado. como Como yo eh, inserté un ingeniero de gran experiencia, como el ingeniero Niño López, que es el coordinador ejecutivo de todo el área de ingeniería. Y vamos a ir implementando. Por ejemplo, se, eh, el... el ingeniero Kelvin Grullón, un gran trabajador y, y muy, un hombre de muchos servicios fue nombrado en obra pública Sí, Como, que hoy van a seguir, eh, le, van a seguir en quitando, obra le van a seguir quitando funcionarios a usted no se va todo ¿Eh? nada más se quedan dos y, y los dos que yo creo que van a quedar quieren ir para el gobierno también ya de último minuto pero hay muchos que quieren ir al ayuntamiento veamos a ponerte un ejemplo mira ve uno ahí el licenciado Ramón Antigua el director de Catastro Municipal un gran funcionario Un gran funcionario Y, y, y muy capacitado Siquio, que yo, nosotros queremos agradecerle El hecho de que usted haya eh, accedido a esta invitación Y de verdad que para nosotros eh, eh, También es de mucho agrado El hecho de que usted dé esa información A través eh, de este contacto diario Porque vamos a estar verdad no Yo le agradezco que me hayan invitado Porque así yo he podido expresar Un conjunto de cosas positivas Para este fin de año eh, San Francisco de Macorís, de los servicios que está en la obligación y tenemos el deseo de darle a nuestro pueblo. Sí, porque eso es lo que nosotros queremos y eso es lo que esperamos. Así que gracias, Siquio, por estar con nosotros. Así que, Siquio NG de la Rosa estuvo con nosotros y es el alcalde de aquí de San Francisco de Macorís en esta entrevista VIP de Contacto Diario.